Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial Y es acerca de lo que concierne a todo lo referente pues A la eliminación de las interacciones o reacciones como lo quieran llamar Entonces vamos a irnos a Facebook Y vamos a irnos, vamos a dar clic aquí en nuestra en la esquina superior izquierda Donde está la carita o el logo que tengan ahí al lado donde dice editar perfil vamos a dar clic en los tres puntos suspensivos y vamos a ir a registro de actividad y aquí vamos a encontrar administrar tus publicaciones no vamos a eliminar publicaciones nada por el estilo administrar tus etiquetas tampoco administrar interacciones entonces allí vamos a dar clic Aquí vamos a eliminar todas las reacciones o interacciones, como lo quieran llamar. Listo. Entonces aquí ya están cargando. Eh, conforme a lo que ustedes hayan hecho durante todos los años, va a salir aquí. Entonces yo voy a eliminar todo. Aquí va a pedir la contraseña. Después se las va a pedir una sola vez. Después de que se las pide una vez, ya de ahí ya pueden seguir eliminando. Que no les va a pedir más la contraseña. Miren, sale que tengo seleccionado 33 interacciones, voy a dar a eliminar eliminar y aquí me va a pedir la contraseña entonces vamos a poner la contraseña no se preocupe por mi contraseña que yo la cambio cada rato es a que no vayan a intentar ingresar a mi cuenta y allí ya comienza, comienza a eliminar el primer bloque de interacciones y eso lo va eliminando por año listo por año entonces aquí ya eliminé un bloque ahora vamos con las del 2014 ya palomear aquí eliminar miren cómo es de sencillo ya eh, se han eliminado todas las interacciones eh, claro que esto es dependiendo eh, a como ustedes comenten y, y den me gusta y todo ello no en el caso mío que no me mantengo eh, comentando casi no tenía muchas entonces, pero así lo pueden eliminar en bloque y no tienen que hacerlo uno a uno. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.